Hola amigos de América Latina, les habla Víctor Rosso, el hechicero santero, espiritista y brujo más reconocido y más efectivo en América Latina. Como se pueden dar cuenta, en mis altares no trabajo solo, trabajo con colaboradores que son conocedores de las artes mágicas, que son conocedores de la alta magia negra, que son también conocedores de las ciencias ocultas, de las artes mágicas, de todo lo relacionado con ese mundo del esoterismo, ellos me colaboran las 24 horas del día, para llevar a, a ustedes los mejores resultados, los mejores amares, de amor, los mejores rituales, los mejores hechizos, conjuros y retornos de pareja. Yo no trabajo solo, yo no podría dar abasto con tantos y tantos y tantos eh, personas o clientes, si así se les eh, quiere llamar, que me contactan para regresar eh, la persona, el ser amado, a su hogar. Así pues que cuento con colaboradores en mis altares. 24 horas estamos trabajando para ustedes. En ningún momento los altares quedan solos. En ningún momento los altares se apagan. Trabajamos, repito, 24 horas para usted. Yo voy, le doy, le paso revista a los altares tres veces al día. Porque también tengo múltiples ocupaciones en el templo luciferino, en mis diferentes programas. Así pues que yo no trabajo solo. Le doy revista a los, eh, a los altares y doy instrucciones a mis colaboradores. Que ellos saben perfectamente en qué momento ejecutar, por ejemplo, clavar un alfiler. Algo que puede ser tan sencillo, pero saben, saben en qué momento hacerlo. Saben en qué momento invocar los entes o saben en qué momento desesperar a esa persona para que le busque a usted. Entonces, eso quería comentarles. Yo no trabajo solo, tengo muchos colaboradores en mis altares. Que eh, me dan la mano en esos momentos en que hay tanto y tanto eh, problema por resolver, eh, problemas sentimentales. Entonces, si ustedes quieren un amarre de amor, un hechizo, un conjuro, un retorno de pareja, me pueden contactar desde cualquier parte del mundo a los teléfonos que aparecen en la pantalla. Atrévete ya y déjate de sorprender.